Bienvenidos a todos. Eh, yo solamente voy a oficiar de moderador o hacer algunas preguntas a Santiago, como para la charla de Munilo, eh, porque el que tiene para comprar cosas es él. Yo solamente lo acompaño en este caso. ¿Sí? Sí. Así, bueno, Le damos la bienvenida a Santiago con aplauso porque somos casi... Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está Santiago? Bien. Súper. Bueno, vamos Santi, va. te ah, cambio. Me estás quedando preciso. No me importa. Si ¿Eh? no me ha bajado un poquito. Está estamos bien. Bueno, contanos un poquito cómo empezó todo esto, digamos que, que no nace en Córdoba, pero que a partir de Córdoba surgen cosas. Dónde empezó este camino este... Dale, y cómo te llegaste. Te cuento, eh, les cuento. Yo soy nacido en Bariloche. Por cosa de la vida, mis padres se fueron a vivir a Beloche desde Buenos Aires. Nacimos los cuatro hermanos ahí. Somos Gastón, Pablo, Santiago e Inés. Ya que estamos eh, iniciales de Gapasay, el que hoy es el restaurante. Eh, de toda la vida, mi familia vino de toda la vida. Hace cuatro generaciones vienen de vacaciones a Córdoba porque mi abuela tenía problemas de bronquios y te mandaba a dar a sierras. Entonces mi bisabuelo hizo una casa en Los Cocos, Valle de Punilla. Y es donde pasamos las vacaciones de toda la vida, mi abuela, mi madre y nosotros, y todas las familias primaje. Eh, ahí siempre el contacto con la naturaleza, andar a caballo, subirse a los molles, tener flechaduras de molles, <risa> ir por las sierras, tomar agua de, de vertiente eh, y descubrir los bichitos. Y ese contacto desde chiquito no se olvida más. Eh, de grande... Perdón, de chiquito vuelven mis padres a Buenos Aires, hago la escolaridad ahí y a los 18 años decido irme de casa porque no soportaba Buenos Aires y solamente Buenos Aires, no es una broma, no soportaba Buenos Aires, todo lo que eso implicaba, ¿no? Terminé la escuela, trabajé de camarero el último año de cole con esos pesos barra dólares, teníamos uno a uno en esa época me compré un pasaje, no me llegó para Australia, me fui a España me fui a España con la mochila y como había trabajado de mozo me busqué un trabajo y fue de mozo en un bar debajo de una autopista en un polígono industrial ahí estaba un niño de 19 años recién cumplido Haciendo de mozo a toda la gente que trabajaba en el polígono industrial, en las obras y demás ¿Pero por qué busqué la gastronomía? Toda la vida, que fuimos hasta ahí, 18 años, íbamos de vacaciones a la cumbre Mi padre se había enganchado con el golf Mi padre un tipo muy prolijo, que vivía en la naturaleza, pero controlada No estaba en el golf, el tipo de deportista encontró el golf Me llevaban al golf y me embolaba tanto que me metía en la cocina Con 11 años me metí en la cocina de golf, probé mis primeros cigarrillos. Eh, no había mujeres, era solamente... No eran las primeras no, chicas, eran las primeras sarténes. Eh, este, lavaba los platos, hacía los jugos. Y esas cosas con 11, 12, 13, 14 años, hasta que ya no fui más al golf, pero me pagaba con revuelto de la Majo. Y años después entendí que en una cocina yo me sentí cómodo, me sentí en familia. Porque es eso, los trabajadores de la cocina están... Muchísimas horas juntos compartiendo Y yo me sentí cómodo Sin saberlo Años después cuando dijo volver a, a trabajar Cuando empiezo a trabajar Donde empiezo en gastronomía En España no tengo de nadie Me quiero seguir quedando Me gusta viajar Yo era músico de, de chico Y dije con la música me parece que la cosa no va Voy a buscar un trabajo que me dé plata Que me permita viajar Sabía un poco de inglés Y de hambre no me iba a morir, cocinero pero creatividad, porque yo era un tipo creativo y siempre fui un tipo creativo y dije me voy a meter a fondo en la cocina en el mundo creativo y ahí me metí. Los mejores restaurantes de España o del mundo se trabaja entre 12 y 16 horas por día con un nivel de estrés infernal, como en las peores películas que hayan visto. Reales donde te revolean sartenes, donde te, pueden, te cortan con un cuchillo o donde viene tu jefe y dice ¿qué estás haciendo? Y te tira las cosas al piso y digo... ¿Por qué están tus cosas en el piso? ¿Por qué tiras la comida al piso? Cosas así, locos. Eh, franceses locos y esas cosas. Así que de ahí me fui. ¿Y cómo fue formando? ¿Tu recorrido pre-Europa? ¿Dónde estuve Nada, caí en Barcelona, me quedé en Barcelona siete años, porque me puse de novio con la mina de siete años. <risa> y, y con ella recorrí Europa, empecé a hacer temporadas en Menorca, empecé a formarme cada vez más como cocinero. y Dije, yo quiero tener en mi mochila el, el, el currículum para que después pueda viajar en cualquier lugar del mundo, así que me metí a trabajar, pude, por mi desempeño, trabajar en tres estrellas Michelin, dos estrellas Michelin, incluso estudiar en una escuela, restaurante, que, que ganamos estando ahí la estrella Michelin. La estrella Michelin es como ganar el Oscar, es una locura. Eh, eran escuelas de cocina, donde, son escuelas de cocina donde los cocineros son los... Los alumnos son los cocineros del restaurante donde hay gente afuera y miren qué negocio, muchachos. Tenés chulo afuera gente que paga 200 euros por comer y atrás pibes que pagan 500 euros al mes por cocinar. ¿tá? Entonces te formás realmente, salís de, de esa escuela siendo cocinero, no siendo un pibe que apenas llega ayudante de cocina. Y de ahí tu viaje fue de Europa, volvimos a... No de, a... no, de Europa, corté con mi novia y me fui a Australia. Australia. Bueno, no la primera vez que iba a Australia, no me alcanzaba la plata y de Europa. Así que corté con mi novia y la semana siguiente, de casualidad, me llegó la oportunidad de ir a, a, a Australia a trabajar. Y me fui a Australia a trabajar. Entre tanto te cuento, mientras yo me pagaba la escuela de cocina y trabajaba los fines de semana, era de lunes a viernes escuela de cocina nueve horas por día cocinando, de verdad. A la noche trabajaba en un restaurante, los fines de semana trabajaba en un restaurante y los domingos hacía de albañil. Ah, bueno. Para pagarme la escuela y de paso ayudar a mi suegro que estaba metido en el tema de la albañilería. Ahí aprendí albañilería y años después termino montando un restaurante poniendo yo los azulejos. Pero usted, como todo se fue hilando, ¿no? La historia de, de, de entrada del golf por la puerta de atrás y... y, y y entender, y ente, y ente, y ente, sí, y con, una locura, después me tocó ir a Australia, me tocó ir a Marruecos, me tocó ir a China también de casualidad, ahí no trabajé pero pude, estuve un mes en China chupando información. información de todo y muchas cosas me han quedado, nunca coman nada hecho al vapor en China en la calle, no está bueno, eh, y, y la verdad que después de estar en Australia Vuelvo a Argentina porque era el casamiento de mi hermano, se me vencía la visa que tenía, no sé qué. Vuelvo con una oferta de trabajo monstruosa en Australia para ser jefe de cocina en un gran restaurante, con la proyección de ser de tener mi propio restaurante después. Era una, una cosa que había dado con la persona justa en el momento ideal. Vuelvo a Argentina a hacer la visa, me voy al consulado a la embajada australiana. Y cuando entrego todos los papeles para volver en dos o tres semanas a Australia a vivir definitivamente, le digo de la ventanilla, de, bueno, cuando, cuando me dan cuando termina el trámite, en un año me dice, <ríe> ¿cómo que en un año? ¿En un mes tengo que estar trabajando en Australia? No, acá el trámite del trabajo, no sé qué, pipi, un año. Bueno, justo vienen dos amigos míos de la acelera con los que había estudiado y vivido. Nos vamos de paseo por la Patagonia, donde yo había nacido Y estaban me acuerdo, estaba en el tronador mirando así, diciendo Puta, esto es mucho más lindo que Tasmania y que todo lo que vi en Australia y en Argentina es más lindo Me parece que me voy a quedar Y cuando vuelvo del recorrido esto termina la casa que había hecho mi madre En la cumbre, la casa de los cocos se había vendido Algo de dar una plata a mi madre, que no sabíamos que existía y lo invirtió en su jubilación en hacer una casa grande con posada arriba y abajo había diseñado un playroom. Pero después de Corralito se acabó la obra, se acabó la plata, fue todo un quilombo, el barajuste, pa Esto era el año 2005-2006. Vuelvo y estaba todo en una, un playroom como esto. Lo que iba a hacer un playroom para que Gastón, Pablo, Santiago y Inés vayamos de vacaciones como toda la vida, ellos tengan la posada y nosotros podamos llegar. Bueno, a mí un lujo total En ladrillo y cemento digo, salida de agua porque hay una chimenea Y una entrada independiente Y yo, ¿qué pasa si acá hago un restaurancito que acá no hay? De súper alta calidad, con productos de la zona Y ser lo que existe en Europa Esos restaurantes que tenés que viajar kilómetros para llegar Que la gente lo hace en Europa Esto en Argentina no existía Viajar para ir a un restaurante Hoy está pasando Diez años después, está pasando. Viene gente de Buenos Aires que se toma un avión para ir a comer agapasai. Viene gente de Córdoba que maneja, va a comer agapasai, se queda dormido y el día siguiente se vuelve. O sea queda una vuelta por ahí. De repente empecé. En ese momento dije, lo voy a hacer loco, flaco. Ah, yo lo hago. Tenía una plata rara de Europa. Y el resto era. Que la metía en en la ciudad y el resto era arrodillarse. A poner baldosas, a poner, a poner azulejos, son metros y metros y metros cuadrados. ustedes si ven alguna vez en la pasada y entran a la cocina, se van a caer de culo de la cantidad de azulejos blancos perfectos, cada uno medido y cortado y puesto por mí, que trabajaba de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, metido en una cosa que era una obra. 9 meses estuve de albañil, algunas cosas no las hice, pero cuando pusimos la alfombra, dije, bueno, inauguramos. Y no venía nadie, venía el 4 ¡ay! mirá qué novedad, menú de de 12 pasos, solo con reservas, hace 10 años, ¿está? ¿Ah? O sea, acá en Córdoba el menú de nadie lo escuchó hasta que llegó Javi el Papagayo, o sea, nadie, o, o el Gulú, o alguno que empezó a hacer hace poquitos años, yo hace casi 11 años lanzaba con eso cada paso tenía una textura diferente, que una espuma, que un aire, que no sé qué Una locura Vino a la prensa, me dijeron que hacía cocina molecular cuando yo les pedí que no lo haga Por favor no ponga la palabra molecular sí. Título de la nota, clave molecular en las curva, no sé qué, ¿sabes qué? Dije, chao, prensa nunca más Me peleé con la prensa Y ahí quedé solito haciendo mi... Mi remo en dulce leche, que fue fantástico porque era en mi propio lugar al cual le había metido mucho cariño, lo había parido, lo había hecho como yo quise, no encontraba las mesas, las fabriqué, fui, corté las tablas, le dije a un arredo que me haga la pata central, las pinté, las plastifiqué para que nunca se manchen y están perfectas, no están de plástico feo, están de calidad. Eh, y así todo, fue realmente con muy poca plata empezar a remar y trabajar en serio sobre un proyecto que tenía luz al final del túnel que era larga, ¿no? Eh, pretender ser uno de los mejores restaurantes de Argentina en un pueblo perdido en las tierras de Córdoba era muy ambicioso Creo que es un Pero con una mochila y con, y con ganas de hacerlo eh, y energía Tenía 27 años también estaba un poco inconsciente me parece pero fue lo, lo suficientemente bueno para que lo sostenga me acerqué a la naturaleza, empecé a comprender qué es, lo que me, qué es lo que me rodeaba, el entorno, empecé a entender el juego. No había productores. No, no había productores, es un lugar turístico, no, no había productores, había dos, hay, hay tres productores por ahí dando vueltas. O demás. O de no esta cocina relacionada con el ambiente, con la, con, con los productos en lo, locales, no. eh, que, que tiene que ver con los tiempos que corren. Contanos sí. un poquito de eso, cómo. Todo este tiempo, desde que yo echaba la prensa hasta hace dos años atrás, me volví un hippie. ¿verdad? Me puse de nuevo con una chica que tenía un terrenito, nos hicimos nuestra propia casa de barro, seguí con la albañilería, hicimos una casa de barro con las paredes de este tamaño, por eso cuando contaba lo del frío recién digo: bueno, llega el frío, no voy a dar el frío, porque no hace frío. Empecé a entender sobre la permacultura que Es la cultura permanente donde los cultivos, donde los bosques, donde los ríos, donde todo tiene que ver con la vida del ser humano, donde el humano no está despegado de la naturaleza, sino que es naturaleza. Nosotros, como sociedad, nos despegamos y la vemos a Dios por un lado, la naturaleza por el otro y el ser humano por el otro. Cuando en realidad, no sé si en realidad, en mi manera de verlo, de repente puede estar todo metido, ¿no? No sé si con la palabra Dios o con la palabra naturaleza o con la palabra humana, empezar a entender un todo. Ese todo que empecé a vivir teniendo un restaurancito de lujo que funcionaba muy poquito, muy a cuenta gotas, pero lo podía sostener con mi hermana, yo, muy así empecé a ver cómo funcionaba el sistema los sistemas empecé a ver el chañar desde su raíz a cómo crecía y daba su, su su corteza, sus flores, sus frutos, sus pinches, sus abejas y así con cada árbol y con casi cada yuyo que, que fui experimentando y fui... Y eso lo empecé a aplicar también. Eso fue creatividad. Con lo que hay, hacemos. Con lo que hay, hacemos. Y un día me despertó diciendo esto lo tengo que mostrar en menú de degustación. Y este menú de degustación lo voy a llamar Ciclos. Y es un menú de degustación que empieza por las semillas. Y es así. O sea, vos abrís la carta en no la pasada hay una, una ilustración del entorno. Y se vuelve de abajo hacia arriba y el primer plato se llama semillas, subsuelo, brote pasto, río, tallo y carne, después explico por qué lo relacionamos, hojas, flores, frutos y semillas. Y ese es el menú. Dice ese menú en la va cambiando constantemente con lo que hay, con las semillas que hay en el entorno, con lo que encontramos debajo de la tierra, con lo que el tipo que cosecha zanahorias mañana está cosechando topinambú o, o zanahorias o lo que sea, con las hojas, la peperina, el eucaliptus, con los frutos, la tuna, lo que sea, estamos haciendo marabares constantemente con el entorno y el menú está vivo. Es el primer, el primer menú conceptual de la Argentina. No existe. Y eso marcó un diferencial. Y ese diferencial nos posicionó, hizo que la gente se interesara, empiece a viajar. ¿Qué es esto de pasar No tiene cartas, mira qué loco, pero mira dónde está. Uy, quiero ir, uy, quiero ir, uy, quiero ir, pum, pum, pum. Sumale redes sociales, sumale un par de, de, de curiosos que vinieron que también eran prensa. Nunca le pagué un periodista. Y era un loco que empezó poniendo azulejos o trabajando debajo de un puente en, en España haciendo de camarero, tiene el mejor restaurante de la provincia de Córdoba según TripAdvisor, hace un año ya. ¿Y qué pasó? Ventana de negocio, porque el negocio tiene un techo, tengo 20 cubiertos, es chiquitito, cobra cobraré caro, pero tampoco es que me hago millonario. Pero hoy me llaman a una charla, vengo a dar una charla en... en en las escuelas, porque estamos promocionando el primer encuentro de gastronomía, el primer encuentro de cocineros nacionales, y los cocineros responden, porque llamarlo a Narda López y que te responda es imposible, y Narda viene, y quien la llamó yo, la llame, y se interuso, ¿entendés? Y un montón de cocineros que vienen porque me puse a poner baldosas, básicamente, creí en, y, y creí en una idea, y, y creo que es un poco lo... lo lo interesante de, de lo que fue esta experiencia en estos años. Andás a ver por dónde sigue, pero salen negocios, salen catering, salen un montón de, de cosas porque están buscando diferencias. Entonces, lo importante de, de todo esto de la creatividad y la oportunidad y de decir, bueno, con, con lo que tengo, hago... Sí, y la constancia. Y la constancia y creer. Y muchas veces, obviamente, los trapos estaban ahí y, bueno, los volví a agarrar. Eh, no, abandonadas, no, no, abandonadas. no, no, nada. Y son diez años y realmente la pasada lleva a ser. Yo, hacer... yo no me entero porque estoy metido en la sierra, pero la gente después me lo dice. Ah, la pasada, sí, no sé qué. Bueno. En Buenos Aires, colegas que tenían. ¿Cómo puede ser que lo conozcan? Y bueno, eh, nada. Me crecí divertido, viste. No sé, fue, fue meterle. Fue. Saben que siempre me sentí diferente y eso está bueno porque cuando vas por la calle y te sentís uno más vas a ser uno más el resto de tu vida. A mí me pasó eso, que me sentí que era diferente. Y siento que tú, vos, vos, vos, cada uno es diferente, pero a veces el entorno hace que te sientas uno más. Y creo que somos uno más, pero cada uno diferente y todos podemos florecer. Dentro de este ciclo, cada uno estamos, me parece, venimos, de la, nacemos y hacia allá vamos, a la muerte, hacia la semilla donde se vuelve a hacer En este momento de vida estamos floreciendo. Y aprovechar esa florescencia me parece que es lo que en los negocios y en la vida familiar y lo que sea, es lo que más. esto es un creativo loco, ya lo saben, no tengo nada que decir. <risa> pero me parece que dentro del siglo, si estamos en, en, en esa parte de, ¿no? de, de florecer y después reproducirnos, eh, está bueno verlo. Sí, está bueno verlo. Está bueno verlo. Sí, bueno. Creo que ha sido un lindo camino que les ha contado, así que creo que se merece el aplauso. <risa> <risa> ¿Qué más le, preguntar? ¿Qué más le a contar? ¿Vas a volver a vivir a Buenos Aires? Y en <risa> <risa> vez me, me llamaron del de, programa ese, muy gracioso, me llaman de cocineros argentinos, no sé si alguien lo una vez, yo nunca la he visto en mi vida, porque se si dice... En la cumbre no me hay, no, hay, no, ¿no? no, se dice, desde que me fui a Europa... Nunca más miré tele, hace 18, 20 años que no miro tele. Me llaman de cocineros, tuve que buscar en YouTube a dónde iba. Y me tomé un vuelo, filmé y volví. O sea, no, no, no. Igual no. No, tengo un par de amigos, está todo bien, está todo bien con Córdoba también. Pero digamos que uf, ya ustedes son más gente de la que veo normalmente en una semana o sea todo el pueblo que son, se repiten son los mismos ¿entendés? Se repiten sí los miras a los ojos de todos es la misma gente siempre pero tanto con el coso en el mismo lugar bueno entonces vamos va. a volver a Buenos Aires ¿eh? no bueno. pero bueno si sale una pasada en Buenos Aires puede ser ¿Eh? está explorando estás explorando caminos afuera no sí eh sí salen salen oportunidades está bueno Está bueno. Está bueno y para eso le pido un crédito al banco Galicia. No, no, no, no. No lo no llevo bien con los bancos. Ah, Hasta hoy. Ah, no. No, soy eso, soy como muy. El endocido, el hippie. Para, para la gente que me ve de la ciudad es como. me ven como un hippie. Soy una persona que tiene un negocio, un par de negocios y. Y que nada, se hizo construyéndolo poquito a poquito Poquito a poquito, está bueno Perfecto. Así que el que quiera venir a ver los azulejos pegados, están invitados Si quieren, les doy de comer Si no, no, ven los azulejos y se <risa> Sí, sí, y me pareció importante de todo esto y que está en boga de todos eh, Los países en general No sé si en todos los rubros, pero por lo menos en gastronomía se ve mucho ¿Qué es esto? Eh, darse cuenta de dónde estamos parados y no siempre estar mirando afuera. A veces estamos muy acostumbrados a tomar ejemplos de afuera que está muy bien, pero está muy bien también mirar lo que tenemos, los recursos con los que contamos que son muchos. Que son muchos y son diferentes. Ahí marca el diferencial. Si eh, eh, estés donde estés, algo diferente tenés para hacer algo que destaque. Estoy seguro, estoy seguro que se puede hacer. Banco de Galicia tomó el color naranja, y bueno, está en el marketing tomado el color naranja y con el naranja hacer lo que se te ocurra. Sí, eh, ya que te, querés que te pregunte cosas, eh. sé que estás asesorando a una bodega en sí, Mendoza. Sí, eh. estamos haciendo la segunda carta conceptual de la Conta, Mira, El primer paso, por ejemplo, es, eh, hace referencia a los Andes y la amplitud térmica de Guatallaré, que es la zona más... Eh, es una zona muy chiquitita, está muy de nuevo ahora, que es justo donde está la mm -hmm. Este. Ay, gracias. Gracias. Hicimos el primer paso de tono, es una sopa de cebolla que tiene un helado de aceite de oliva que marca la amplitud térmica que tiene la zona. ¿No es cierto? Es. Y un par de cosas más, pero fíjate como mirando un diferencial que es el terroir o el terruño de este lugar, hicimos un menú que se llama terroir. ¿Por qué este terruño es tan especial y por qué los vinos se venden tanto de ese lugar que igual Tallarí? Bueno, eso lo vamos a tener que pasar al menú. Y como cocinero, que podían hacer un menú a partir de los vinos y no al revés, porque normalmente uno hace, hago la carta y le pongo los vinos que me gustan, que me que, que maridan bien, ¿no es cierto? Entonces, no, chicos, vamos a vender los tres vinos, hagan una carta. <risa> y encima, eh, estaría bueno que hagan eso que vos hacés en Capasal, ¿eh? tipo conceptual. Dale. <risa> y bueno, ¿viste? Estrujar el cerebro y te ¿Y, terror. ¿Y qué, qué pasa? Que ahí, bueno, la, la, entonces hacemos un juego de temperaturas en la boca del, del comensal, que se está comiendo un helado y al mismo tiempo una sopa. Y decís, uy, mira qué loco, que eso existe en cocina, el, el juego frío caliente. Pero llevarlo a Guatallarín, ¿no? Us usamos el humo, usamos una, un, un montón de recursos que lo tienen todos los cocineros para formar para formar un menú diferente que hable de lugar y que tenga un diferencial entonces, eh, me parece que en cualquier rubro se puede aplicar también hagan ah, lo que hagan la, la creatividad en lo que hagamos es, es básica con lo que hagamos, muchas veces esperamos que venga no lo puedo hacer porque no tengo tal aparato Oh, si sí, ese el aparato, lo voy a poder hacer. ¿Lo compras? ¿De veces? No. Sos el mismo papanatas de antes, ¿viste? Eh, entonces, con, con muy poco se puede hacer mucho. Y eso te da apertura también a que puedas ampliar tu negocio. Y realmente, por ahí, si comprabas una máquina de mil dólares y lo hiciste con mil te fue tan bien que después pudiste comprar siete máquinas de 5.000. Gastaste más, pero ampliaste tu negocio. Entonces, es, es un poquito eso, ¿no? El, el, me parece que va por ahí. Sí, Andeluna está buenísimo. Si pueden, vayan a Andeluna, que está tremenda Viene. esa bodega. Divina, divina, divina. No como la cumple. Pero... No, no, pero en Mendoza, si van a visitar bodegas algún día, Andeluna en tu pongato es sí. precioso. Que... precioso, precioso. Sí. Bueno, creo que estamos. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por la paciencia. Eh, espero que les se haya servido en este caminito que caminamos todos. ¿Eh? De a poquito. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.